Quiero hacer mi selfie But I don't know que, es que con una y es así. First, let me take a selfie Okay, don't